Y hola chicos y YouTube estamos en un nuevo video para el canal y pues bueno, en esta vez, como les había prometido hace unos días, íbamos a grabar un video desde Among Us, pero el verdadero, ya nomás... En la, la pues, vida, pues, bueno, el verdadero. Y el verdadero, el verdadero de Among Us, que pues bueno, y lo que vamos a hacer es, obviamente, compartir la pantalla porque no siempre... ¡Hey, son... pues, bueno, no me saludo Y también tenemos a un invitado especial! Pues, like por eso, a... porque ah, no me saludo! Oye <risa> hola. hola, hola, hola. Que es este de aquí que se llama Asenix? No, yo sí quiero, sí, sí. Quiero, si sí, es. No way. Ok, y en esta partida, eh, bueno, antes de grabar, eh, nos tocó dos veces seguir las impostores, en serio. Dos veces. No wey. Y ganamos. Ay, chicos, este video va a durar mucho. Así que cuando nos subamos, seguiremos jugando en esta misma sala. Por si se quieren meter. Aquí está el código, es UFPZRQ Bueno, tenemos que esperar hasta que me la partida Así que hasta que empiece vamos a pausar yeah. Ok chicos, ya hemos vuelto ya... Y otra vez ya estamos empezando ¡Ahhh! No, por que no puedo un rato grabar el amor O sin que se salgan o que se entren Ok, chicos, somos impos... ¿cómo que un impostor Pero eres tú, ¿Cierto? ¿Es tú? No, no fue, no güey. no, güey. no güey. lo hice como una muñeca. Mhm, no, una muñeca, una, no. <risa> <risa> <risa> Cuánto una ya gané. <risa> ¿Eh? Vamos, gané. Ah, no gané todavía. Es que parece que le puse poco, poquísimo tiempo. No, ¿no mates a nadie, por favor. No, güey, pero tengo, muy, tengo poca. Para hacer la kill, tengo poco. 7-6. No, y encima me voy. No. Chicos, me van a votar sí, ya le van a votar al Piero Ok, chicos, aquí vamos a ver quién de verdad van a votar Ok, rápido, voten rápido Ya votó, se solo... a ver, tú también vota, el negro mató delante mío Vota, vota mm, mm, mm, mm. Estoy, ¿por qué votaron por mí? ganamos, ganamos, um Sale que no era el impostor el que no que no era um no um um um um um Mira um quiero um um um um sí, um um era, Quiero sí era, pero sí era. Mm, mm. Ok um um um um Ok um um um um Ah. Hemos empezado. A la partida. Otra vez es el. No ¡Tripulante! Vez. Dijo sí, dijo sí, dijo otra vez soy yo. Ah, bueno. Es... No, era el... ah, no, era el. Ah, no, era el otro. Okay, dale, sí. dale, dale, dale, dale. Vuelto a grabar, ya. Estamos aquí. Okay, chicos, no sé por qué me estoy yendo cada rato otra vez, son tripulantes Yo también por... soy tripulante. Voy a hacer tareas, por... la hoy. ¿Por qué la puse largo? ¿Por qué la puse largo? Administración. Voy al almacén. Administración ni que nada. No, wey, que no tengo, no tengo para hacer tal... eh, la, la llamada. Pero la... yo no soy. El verde está conmigo. ¡El verde! ¡Es el verde! ¡Es el verde! ¡Es el verde! El verde claro. Es... Oye, alguno claro. igual que tú, se volvió la sala El verde claro. Oye, estamos grabando. Un momento, qué hay dos rojos. Yo también dije eso. No hay. ¿eh? Ella no soy, yo no estoy. Yo no soy. El verde claro. No ¿Eh? nos salimos entonces, nos salimos. ¿No? ¿Qué? Es que se bulleó la sala ¿Cómo que, ¿Cómo ¿Cómo que se bulleó la sola? Como que la sala? No, me Yo lo troll... No, wey, alguien dijo algo que era wey? Cuatro palabras que... Que... Eh, eh, dijo algo de cuatro palabras Letras Y no lo puedo kickear Que no siquiera lo puedo ni kikear, güey. Wey, esto no me gusta... Llega P, U. Ya, sab ya sabemos. Nada más. Ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos. Ya podemos. Ponle la Sí, era el verano. Sí, sí, era Ok, chicos, pero ahora vamos a salirnos de la sala para crear una de tres impostores. Sí, por aquí. por pasar también. No, yo la creo, yo la creo, yo la creo Entonces me voy a poner yo la creo. Que, Me voy a poner solo mi nombre YouTube, ¿sí? no, Yo me voy a poner Pierito YouTube Aunque no soy youtuber Pero tienes un canal y yo ya me suscribí Bueno, ya pasa el código oh, el... Ya, ya pasó el código, ya pasó el código, chicos A ver, si son los más rápidos pueden entrar Aunque no estamos en directo, pero bueno a ver rápido eh, Paso el pobre. código Es P ¿Eh? P-Y P otra vez ¿Qué? C, C, ¿Qué? C q q ¿Cucú? Nada más, gente. Ah, U Estamos aquí Grabando, ¿cómo oh, sí Bueno, ya ponlo en público Ah, está en Q Hola, hola, hola, hola Hola, hola, hola, hola Ok, chicos, empecemos hasta que empiece la partida Ok, chicos, otra vez Estamos grabando, estamos, bueno Ya dale play, por favor Ok, ya le doy a play, chicos Hay chicos de YouTube, también, si quieren unirse En la pestaña de comunidad Digo, debate de mi canal, ahí estarán En el código, también aquí en pantalla Es PYPSQQ Los vinculantes. hay Tres impostores Entre nosotros Tres impostores ah, no. Yo soy tripulante, confía en mí Hay un hacker, creo No sé ¿Por qué dices? Ah. Sí, parece que hay un hacker Ok, chicos Estoy escaneando, pero igual esto que no sirve de nada Por favor, no me maten, no me maten, No, me mate, no, no, no, Dije, no me mates, te vieron miles. No, ese es mi amigo. ¿Te, te pueden escanear hasta los fantasmas? Yo creo esto yo no Sí sé, sí sé. No sabía que se te dejó. ¿No sabías? No, güey, hace apenas unos, unas semanas que... No, <ríe> Ok, esto chicos, esto, esta cosa todavía nos nunca supe cómo hacer. Yo sí sé ¿Cómo es que te... Vamos a ganar chicos Yo soy el impostor, así que creo que vamos a ganar No, no, Mary. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos chicos! ¿Qué ¡Ay! ¿Por qué te saliste? No, güey, no sé qué hice PCP, que eh, no me acuerdo el código. Es PY. P PCQ Sí. Ahí no me carga. Que no puedo meterme a la partida. Porque esto es un fail total. Un fail total. PYPCCU. A ver. No me puedo meter. Que no me puedo meter. No me puedo Creamos meter. otro. Creamos otro. Date un oh, No me Que no me puedo meter. Estoy tratando de meter. Estoy tratando de meter. Ok, chicos, todavía no me puedo meter. Así que, pues bueno. Aunque sea, voy a crear una partida. Tres impostores. No, cuatro, nueve, mil. Ok. Confirmar. Y el código es DLQ y WQ DLQ d l q y -Q. Ese es el código ¿Eh? ¿Qué más? D de... Ay, ay, Ya, ya, ya, ya, ya, ya sé ah ya lo pasó Ten público, hombre, publico, hombre. Publico, En serio, hombre Ten público no, no, no, sí, no. Ah, sí, sí, público Hola, hola Ah, sí, no, nadie pum, pum ¿No voy? ¿No voy? ¿No voy? No voy. Okay, yo también tengo ese sombra Okay. Ok, ¿por qué no se une nadie a mi partido aquí? asco. Ononi! chicos, por si acaso, si se quieren meter, por favor, metan. Estamos muy solos aquí, no puedo aguantar muy solos. No voy a ir. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos tan solos? ¿Qué me sale para transmitir? Estamos grabando todo esto. Okay. Transmitir. Ay, ya tra transmitir. Ya, tío. estás haciendo? Hola, hola. ¿Cómo están? Chao. Ya. Ok, ok, chicos. Yo creo que mejor hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si quieren más contenido sobre vamos a suscribirnos al canal. Recuerden darle like. Y, ok, chicos, alguien se acaba de meter. Creo que hasta aquí no Chicos, el video. chicos miren. Eh, creo que hasta aquí va a llegar el video. Miren. Vamos. Vamos a seguir jugando en esta misma sala, así que chicos, si ya están viendo el directo, ya, el directo, video, ahora mismo, vayan rapidísimo a este código para que puedan jugar con nosotros. Sí. Bueno, ya. Okay. Bueno. Pues, Nos Buen nací Bye. Chao, hasta la próxima.